¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén. ¿Qué pasó con el fondo? El croma como que se está volviendo loco. Yo creo que es por esta luz. Tengo una luz aquí RGB. Que yo la puedo ir cambiando como de color. Aquí está como más amarillenta. Bueno, en el cromo ustedes no lo van a ver correctamente. Pero, eh... Bueno, no nos distraigamos. Más bien, no me voy a distraer con este tema. Eh, ahí... Oh, mejor sin <ríe> eh, Chicos, ahora sí. Eh, información relevante a todo lo que ha estado sucediendo con el señor Juan Carlos Reynoso. A mí me parece bastante... Eh, como ya he dicho en videos anteriores, me parece preocupante que muchísimas personas actualmente sigan creyendo y sigan eh, escuchando siquiera a estas personas en vez de poner su demanda, en vez de ir a la fiscalía y demandarlos, sino que siguen prestándole oídos a esta gente que ya está más que comprobado, o sea, más que esto, todo lo que ha pasado eh, ya, ya usted qué más puede esperar de esta gente eh, y, y aún así hay eh, comentarios de gente que eh, que dice de que eh, Omega Pro va a hacer, va, va a resurgir de las cenizas y cosas por el estilo. Y que este señor, vean, después de que, de, de que este señor daba las charlas corporativas, eh, o sea, mucha gente hace como Judas. No, es que él no tiene nada que ver, lo niegan y, y o sea, es una cosa. Pero para dar un poquito más de contexto, vamos a eh, escuchar. Este audio que tengo yo por aquí, que de hecho ya lo habíamos puesto en un video anterior. Vamos a escucharlo. Sí, mi líder. Justo mi papá estaba ahí en México tratando de cerrar porque él quería ser uh, como el dueño mayorista de ese banco. Y estaba ahí tratando, creo, de hacer el cierre, viendo todas las funciones. Y justo sucedió todo eso. Él no, dice que no tiene nada que ver con, con lo que estaba sucediendo ni enterado. Pero justo estaba ahí en el momento equivocado, entonces tienen, <coughs> pero tienen que asegurarse de que esté limpio, de que esté todo bien y ya más tarde seguro está, está libre o mañana, ¿no? Ahorita está bajo investigación, pero dice que no tiene nada que ver con eso y no creo que sea tan estúpido tampoco, entonces todo va a estar bien. Ese que escuchamos nosotros hablar en este momento es el señor eh, Juan Carlos Reynoso Jr., el hijo de, de Juan Carlos Reynoso. El cual lo que nos da, lo, le, le da a entender a la persona con la que está hablando en ese momento Es que su papá no tiene nada que ver, que él simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado eh, Entonces, me puse a analizar un poquito, un momento ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, antes de eso, quiero mostrarles para que ustedes también vayan entrando en contexto en lo que vamos a hablar eh, eh, en este momento Hace un tiempo ya yo había entrado a. Yo había subido un video eh, sobre esto, el cual era una charla, una, la, la última vez que apareció en sus famosas llamadas eh, este señor, eh, que fue hace un mes exactamente, llamada con Angie Amaya. Y quiero que veamos esto. Algo que nos llamó a nosotros la atención, cuando, eh, de hecho, muchos de ustedes me lo pusieron aquí en los eh, en los comentarios de que por ejemplo col colombiano La Lara pone eh, sí es evidente el nerviosismo y aparte como visco eh, <risa> eh, pero bueno aquí se hizo muy evidente el, el de que este señor realmente o, o estaba preocupado, recordemos, esto fue hace un mes, o estaba bajo efectos de alguna sustancia, eh, no sé, eh, de drogas, eh, había consumido algo, vean Definitivamente, o sea, tenemos la seguridad de que vamos a poder cumplir. Ese señor se ve sentir así como está acorralado contra la pared, los ojos... Eh. Vean lo que aquí lo menciono, se le ve la cara vean, vean como como su semblante es diferente totalmente al de la vean la como yo aquí lo estoy diciendo, aunque no necesariamente dentro del tiempo que esperábamos, pero sí vamos a poder cumplir con esa promesa con todas las personas que han solicitado cancelaciones. Se le ve la cara hinchada. Se ve la mirada cansada se ve perdido totalmente aquí estaba conectado 250, el hijo en esta llamada veanlo como vuelve a ver 50, para otros 90, lados estamos por, uh, eh, habilitar 250, personas. ok pero eso no es lo que les quiero mostrar. En el audio, el señor Juan Carlos Reynoso dijo... Dice que este señor no tiene nada que ver... Que simplemente estaba en el lugar equivocado... Que estaba en el momento equivocado... Quiero que veamos este video. Este video es del de señor Juan Carlos Minero... De Black Wall Street Capital... La empresa de la que hubo esta noticia eh, en estos días. Y aquí hay algo muy interesante... Eh, este video, de hecho, eh, algunos de ustedes me mandaron un video del canal principal de esta gente de Black Wall Street Capital. Y eh, me logré dar cuenta de que yo tenía los links eh, copiados en, en, un, en, en una nota, eh, en un blog de notas. Pero esos links, el día de ayer que me dispuse a, a, a, a ya darle un poquito más de, de reacción a esta nota... Me di cuenta de que ya no existía ese canal Tuve que buscar un video Que no fue subido por ellos Sino que lo subieron en Infocel No sé quién será Pero agarraron un video de este señor Y lo resubieron a su canal Y gracias a eso lo pudimos Lo podemos ver en este momento Y eh, donde Juan Carlos Minero Uno de los involucrados en esta noticia eh, Dice esto Bueno, es, es, no es tanto lo que dice Pero vamos a, a, a verlo Se en México el paquete económico para 2020, en donde las estimaciones son muy alegres, muy optimistas, se espera un crecimiento que coloque al 2% al Producto Interno Bruto en 2020, cifra que coloque el texenio, diferencia entre los ingresos y los gastos... va a ponerle eh, a silenciarlo, ese señor lo que hace más que nada es como dar noticias relevantes a acontecimientos que suceden en ese momento, que... Aquí podemos ver un montón de gráficas. Todo eso es relevante. Alguien que sabe realmente operar. Tiene que estar enterado de todas estas cosas. Porque son cosas que influyen en eh, la toma de decisiones. A la hora de hacer operaciones usted en, eh, en Forex. Eh, y todo esto. To manejar toda esta información de primera mano ayuda mucho. Pero aquí yo lo que quiero que ustedes vean. Es que este señor aquí está en las oficinas de Blog. De, Bla, eh, de Black Wall Street Capital. La empresa involucrada en todo esto. Y. Este video es de hace 3 años. Este video fue subido hace 3 años. Te, como les digo. Tenía uno más reciente. Más, más actual. Pero como borraron el canal. O borraron todos los videos. Tuve que eh, valerme de este. De hace 3 años. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? ...de este escenario... ...donde ustedes pueden ver aquí... ...de hecho si ustedes... Eh, ...ponen en Google... Eh, blog, ...ah bueno aquí ya lo había puesto... ...Black Wall Street Capital... ...todas las imágenes de esta noticia... ...donde hicieron el allanamiento... ...se puede ver... ...las oficinas... ...que es muy común... ...que tienen todas estas pantallas... ...aquí está en blanco y negro... ...pero... Aquí está a color y podemos ver todas estas oficinas donde la gente está trabajando. ¿Qué es a dónde quiere llegar, Emanuel? ¿Qué es esto que usted nos está diciendo? Bueno, si vamos al perfil de Instagram, de, al perfil oficial de Juan Carlos Reynoso. Y vemos todas sus historias. Podemos ver que el 2 de diciembre. él estuvo en estas oficinas. ¿Lo ven aquí? Eh, el, el orden de los monitores, el orden... Entonces, desde el 2 de diciembre, este señor ya se encontraba en ese lugar. O sea, el, el hecho es que este señor, aparentemente, porque eso lo tiene que dictaminar un juez, no es, no es simplemente que estaba en ese momento, sino que ya tenía una relación, un vínculo con esta gente... Desde el 2 de diciembre, bueno, cuando él decidió postear esto, pero probablemente desde hace mucho tiempo antes. Emanuel, pero es que ¿cómo dice usted que eso es la misma oficina si ni siquiera se parece? Bueno, vamos a ver. Yo tomé una captura de eh, un fragmento del video de este señor y agarré la fotografía. A primera vista, ustedes pueden ver que son muy similares, muy similares. Las oficinas de Block Wall Street eh, Capital. Y la foto que se tomó el señor Juan Carlos Reynoso el 2 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Yo encontré muchísimas, muchísimas coincidencias. Coincidencia número uno. Vamos a ver. Eh, podemos ver que aquí hay unos conectores de corriente al igual Aquí lo marqué yo en ambos lados. En la fotografía de Juan Carlos Reynoso, hay unos conectores de corriente eh, sobresaliendo la altura de los monitores. Y en esta otra foto podemos ver que los mismos conectores también están a una altura superior a los monitores. Esa es una de las coincidencias. Otra, el mismo color de pared vean que este color de pared es como un color eh, crema, como un color beige y aquí también es el mismo color de pared pero no, se, no, se, eh, apare no aparentan tener el mismo tono porque eh, esta foto recuerden que fue de hace 3 años y esta de acá es más reciente entonces probablemente aquí se nota muchísimo de que hay un filtro que modifica los colores, que los vuelve un poquito más intensos. Eh, se nota mucho en los colores amarillos, como sobresalen, vean el color de la camisa de Juan Carlos, vean el color de esta nota, o sea, está sobresaturada esta imagen. Y esta imagen se ve que tiene colores más neutros, tiene un filtro que no le modificaron tanto los colores. Pero, ¿cómo hacemos entonces para saber si realmente esto es... Eh, Que esto es realmente la misma, el mismo color de pared. Vamos a seleccionar una función que tiene eh, Photoshop, que es imagen. Vamos a ver, imagen. Y hay una opción que se llama. Eh, ¿A dónde era? <ríe> eh, ah, ya me acordé, era selección, gama de colores. Y aquí yo voy a seleccionar un color, voy a seleccionar el del círculo, este de acá, ¡plín! y le voy a dar ok. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Fue que él me seleccionara todas las coincidencias de color. Si, si yo paso el, una pluma, voy a poner un color que sea más vistoso, voy a poner un color rojo. Ahí él ya me seleccionó en las dos imágenes cuáles son las coincidencias de color. Independientemente de si hay eh, filtros de por medio. Si yo paso este mouse. Empiezo a rayar aquí, a pintarrajear. Esta pared. Porque toda tiene el mismo color. ¿Lo ven? Eso es lo que me está diciendo a mi Photoshop. Emanuel, toda esa pared tiene el mismo color. Entonces... ¿Qué pasa si yo dejo de pintar, rajear aquí y me voy para la otra foto y empiezo a pintar? ¿Lo ven? Esto quiere decir que es la misma pared. Aparentemente, en tres años no le, no le cambiaron el, el color a este, a este fondo. ¿Lo ven? Por eso es que Photoshop me permite eh, pintar en ambos lados. Porque tiene exactamente el mismo color pero en diferente tonalidad. ¿Tonalidad por qué? Por lo que dijimos del de filtro. Entonces, vamos a eliminar esto que yo hice. Esa es la segunda coincidencia. Eso es como esas imágenes donde salen dos imágenes a la par y hay que buscar eh, cuáles son las que, el, lo, los errores o qué está distinto. Aquí es al revés. Aquí es buscar qué es lo que está igual. Si analizamos... Si analizamos este, este piso de acá, podemos ver que hay un rodapié. Yo no sé cómo se le dice en Colombia, pero esta piecita de acá se le llama un rodapié y luego viene el mosaico. Voy a marcarlo acá para que ustedes se enfoquen en, este, en ese punto de acá. Y vamos a ver en la otra imagen donde apenas se logra ver, pero podemos ver que hay un rodapié. Y están las líneas del de mosaico, tanto en la imagen de Juan Carlos Reynoso como en la imagen de eh, Juan Carlos Minero. Siguiente, vemos cosas que están en el escritorio, como por ejemplo, aquí yo lo acabo de marcar, lo ven. Presten atención a ese eh, control del clima o del aire acondicionado. Lo ven que es blanco, tiene una pantallita gris. Tiene una forma muy estándar y podemos ver que en la fotografía de Juan Carlos Reynoso, ese mismo control remoto también está ahí. ¿Lo ven? Es exactamente el mismo control remoto. Siguiente coincidencia que encontré, el teclado. Vean que aquí este señor, voy a quitar esta para que no me estorbe eh, tanto. Vea que aquí este señor tiene un teclado de los viejitos, de los de oficina tradicionales, digamos. Pero tiene un teclado más delgadito, haciendo eh, tal vez un poco de, de, de, de alusión. Me recuerda mucho a los teclados de la marca Apple. Y eh, es un teclado delgadito, se ve que es como de aluminio, muy fino, muy delgado. Y a la par, esta parte gris, que es como un touchpad, como las que tienen las laptops pero más grande, de manera que usted puede estar escribiendo y usted toca esa superficie y es como si fuera el touchpad de la, eh, de la laptop, pero solamente el touchpad para manejarlo. Y podemos ver, bueno, aquí marcamos el control remoto, aquí marcamos el teclado y el touchpad y vamos a la foto de Juan Carlos Reynoso y ¿qué vemos aquí? Mismo teclado, mismo touchpad. Y ya la última que vamos a ver es que ustedes pueden ver. Usted me va a decir, Manuel, pero es que probablemente compraron el mismo. No quiere decir que ese señor estuvo siempre relacionado con esta gente desde hace muchísimo tiempo. Eh, los escritorios. Si vemos los escritorios, tienen aquí un corte recto. Este de Juan Carlos Reynoso, esta foto, tiene un corte aquí como como como un, una parte más curveada, por así decirlo. Pero, si analizamos... Aquí yo marqué, si analizamos podemos ver una cosa, el material con el que está hecho este escritorio es aglomerado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son varias capas de madera. Esta foto me permite a mí contar cuántas capas de madera son. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, la última línea negra si nos vamos a la otra foto aquí podemos contar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 la última línea negra y algo que antes de grabar este video me di cuenta y que yo estaba obviando totalmente es también la última coincidencia que podemos ver acá que es ese vasito térmico ese vasito térmico es muy peculiar porque eh, en, en, en esta fotografía no enseñan el logo Pero podemos ver que tiene una parte metálica o de aluminio arriba El resto es negro Y viene con una forma eh, de forma de cono Donde viene recto y hay una pequeña protuberancia plan, Y se hace más delgadito Si sí, vamos <ríe> Es que esto es increíble a la foto de Juan Carlos Reynoso podemos ver exactamente lo, el mismo vaso. Tres años después está en la eh, foto de Juan Carlos Reynoso. Exactamente el mismo vaso. Vemos la parte metálica, vemos la parte recta. ¡Pum! El quiebra hacia adentro y luego eh, la parte más delgadita. También vean que tiene una parte metálica en la parte de abajo también. Aquí también se logra ver apenas la parte metálica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero darles a entender con esto? Que el argumento, el argumento que utiliza Juan Carlos Reynoso, hijo, de que este señor simplemente es eh, una persona que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que no tenía nada que ver con esto. Ya podemos ver que existe evidencia de que este señor estaba en esas oficinas desde del 2 de diciembre. Y eso porque él publicó esa foto. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo él tenía nexos o relaciones con este grupo criminal? Y es un grupo criminal porque realmente por algo es que las autoridades eh, hizo este allanamiento. Ahora, no soy yo quien eh, eh, pueda decir de que si este señor realmente es culpable o no, eso le les toca a las autoridades. Lo que yo sí puedo decir es que este señor es estafador. ¿Por qué? Porque hay pruebas. ¿Por qué? Porque está demostradísimo de que es un estafador. Del caso de Black Wall Street Capital... De que encontraron armas y todo eso. La policía tiene que investigar. Eh, eh, hacer toda la investigación correspondiente. Y, y llegar a una conclusión. Pero lo que usted y yo sabemos. Es que ese señor se robó el dinero de Omega Pro. Y que los manipuló a muchísimas personas. Y por ende es un estafador. Ahí no hay nada que investigar. Todo está muy claro. Chicos. Esa es la información que les quería eh, traer el día de hoy. Espero que... Eh, esto sirva para que ustedes puedan detectar a, a ese tipo de, de realmente eh, personas estafadoras, gente que simplemente quiere tu dinero. Y por favor, que logremos evitar volver a caer en este tipo de estafas. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.